Amado, Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo y que el Espíritu Santo te acompañe. Evita todo eso que te daña, evita todas aquellas cosas que solo te restan. Las adicciones son malas, eso te lleva a la ruina. Tú no debes caer en esa perversidad. Apégate a Dios y ten fuerzas de voluntad, para evitar la tentación, piensa en positivo solo en las promesas de Dios, tu recompensa será la optimización de tu estilo de vida, comerás mejor, cuidarás más tus artefactos, te alejarás un poco más de los malos tratos y deficiencias de las otras personas inconvenientes, Superar el vicio de tener relaciones íntimas con funfurrufas únicamente te traerá beneficios. Debes dejarlo, déjalo, tú puedes hacerlo, superar ese vicio. Busca de Dios, Él te está esperando con los brazos abiertos y no te rechazará. Deja los vicios porque... Esas cuestiones son instrumentos del enemigo Para mantenerte esclavizado en relación al pecado Amén Escúchame, estimado Ir de putas, coger putas, relacionarse con mujeres eh, de moral relajada Eso es malo, no hay que coger putas y no voy a entrar en detalle solo te digo aléjate de esa cuestión no cojas puta esa vaina es malo ok espero que me entiendas y hagas eso no cojas puta más ok perfecto escúchame bien para preparar el pan con pasta de ajo se utilizan 3 cucharadas de mantequilla dos dientes de ajo pimienta y sal al gusto, una cucharada de aceite, primeramente vas a agregar las cucharadas de mantequilla en un potecito, los dos dientes de ajo los picas finamente y los agregas a la mantequilla, agregas pimienta y sal y mezclas eso, después Colocas la cucharada de aceite y das una leve mezclada. Luego cortas por el medio el pan largo a lo largo y lo untas con la preparación de la pasta. ¿Ok? Eso es todo.